buenas Prislines, saludos cordiales luis de Prisline emitiendo como siempre desde madrid en directo Prisline siempre emite en directo en esta ocasión nuestra invitada de hoy que, que se llama Ilia, Liliana iliana, iliana, iliana, iliana, iliana claro. procede de el salvador eh, nos va a contar su experiencia su caso mmm, para tratar de ayudaros os recuerdo que Prisline, el objetivo de Prisline es ayudar a que la gente trabaje nos da igual que sean de, de españa que sean de fuera de españa nosotros nos dedicamos a la formación y a la orientación laboral eh, bueno yo creo que lo mejor eh, iliana que ha venido de el salvador pues que nos cuente un poquito su historia y luego hacemos la entrevista os recuerdo los que estáis en directo podéis poner las preguntas que os las respondemos ahora mismo y los que veis luego el vídeo pues poner las preguntas también en los comentarios que os las responderemos tanto iliana como yo claro. y ya aprovecho para deciros el que esté viendo esto y no esté suscrito pues que se suscriba al canal de Pixline, que le dé a la campana y así en los próximos directos que yo os digo que siempre emitimos en directo podéis preguntar y también podéis decírselo a gente que creáis que le podemos ayudar con estos con estas emisiones que Iliana, pues si quieres mientras doy difusión en las redes sociales cuéntales un poco quién eres tu historia y ya empezamos la entrevista si vale, te parece bien vale ¿mal? me parece muy bien gracias primero gracias luis eh, por la invitación de vale. verdad que yo encantada de pues, poner mi granito de arena y ayudar de esta manera eh, y qué mejor forma que pues contando wow, mi experiencia buenos días, buenas tardes, buenas noches dependiendo de donde nos escuchen eh, pues quiero comentarles eh, un poquito acerca de así ah, a grosso modo de mi historia bueno yo como decía el amigo acá, eh, Luis eh, procedo de El Salvador eh, para los que no conocen, en bueno, El Salvador es súper pequeño, eh, tanto así que eh, yo, yo lo he buscado en el mapa y es, no lo encontro. Yo es que me estaba diciendo Luis que no lo encontraba. Pero he dicho, a lo mejor se había parado ahí una mosquita y en el mapa y no lo, no lo veía, pero no era broma, era, era broma. Sí, es, era, una era, broma. Es que es era una broma, la verdad que es una broma. broma, pero que solo son 21 mil kilómetros cuadrados. Así que nuestro país es súper chiquito, tiene de todo, mucha riqueza eh, natural. Eh, pero para los que no saben y los que ya saben también se vive mucho crimen y lamentablemente en mi país eh, hay mucho tema este de maras y bueno esa fue una de las razones que a mí me, pues, me hizo tomar la decisión pues de, de irme de ahí eh, en, en un principio no quería bueno mi hermana eh, se vino a España tres meses antes y nosotros ya habíamos acordado que yo iba pues a venirme cuando ya ella estuviera establecida y tal pero no me pude esperar tanto tiempo aparte de que también le extrañaba mucho pero igual la paranoia que yo ya vivía en mi país eh, pues ya yo ya no podía bregar con eso entonces tomé la decisión de no esperar más pues me vine. Porque dices que te atracaron en, alguna, en bastantes sí, ocasiones, sí, ¿no? Sí, eh, como sí. mínimo 10 veces. Fíjate, pues eh, eso, eso fíjate que no lo... O sea, me parece terrible, en serio. ¿eh? Eso es terrible, la verdad, claro. porque yo le comento a Luis que no es lo mismo que tú no quieras salir de tu casa porque no te apetece, porque no quieres, a que no puedas salir de tu casa porque el, el crimen está a la orden del día, a la vuelta de la esquina. Es ¿eh? muy diferente, el impacto psicológico es mucho, así que yo con eso no podía más. Eh, y pues decidí, tomé la decisión de venirme a pues aprobar a acá a España que me pareció muy factible porque no iba a tener la barrera del idioma así que tomé la decisión, me vine eh, yo había estudiado en mi país eh, la carrera de la licenciatura en eh, contabilidad y si bien es cierto, acá en España pues tienes que homologar todos los títulos que tengas tienes que venir homologarlos Tienes que irte al Ministerio de Educación, pagar la tasa que ellos cobran, que son como 180 euros, y luego esperar el proceso para que te lo homologuen. De esa forma tú pues, puedes abrirte las puertas acá con las empresas para eh, trabajar en lo que tú hayas estudiado. Esto, puede, esto aplica para, eh, para las carreras universitarias y también para bachillerato, porque también te abre puertas. En el caso de bachillerato la homologación cuesta alrededor de 48 y fracción y dura más o menos el proceso seis meses. Pero en el de bachillerato es más fácil porque yo estoy justamente en, en esto primero porque ya el a, título universitario perdón, se demora mucho y el de bachillerato demora más o menos seis meses. Pero con la diferencia de que si tú homologas el de bachillerato con el número de gestión que te den, Tú puedes ya optar eh, inmediatamente en cualquier trabajo o curso que quieras hacer, ¿sabes? Ah, Solo pues te piden el número de... Muy buen consejo. Aprovechando para contestaros las preguntas que nos habéis dejado últimamente en los comentarios. Claro, ¿Eh? claro que sí. Tú bien? Pregúntame sí. porque Mira, a mí se me puede escapar algo. Tengo vale. aquí una de Sergio Villarroel que nos dice, hablen de cómo abrir cuenta bancaria en España. Siendo turista o siendo extranjero, ah, vale. claro. tú le puedes responder eso. Claro, porque? yo lo respondo ahora mismo. Díselo. Mira, bueno, Sergio. Mira, bueno, mira, Sergio es, ¿eh? ¿verdad? Sí, Sergio mira, se llama. Mira, Sergio, yo eh, cuando vine eh, la primera semana lo que hice fue eh, acercarme a, una, eh, a un banco y no en cualquiera te lo abren como turista, vale. Te es, a pero... mí me lo abrieron en el CaixaBank, pero no es cualquier CaixaBank, no es en cualquier eh, sucursal, sino que es en el que está, yo te voy a decir, es la estación Ríos Rosas. Y la calle es calle Espronceda en Madrid, no en Madrid, claro. Y no, ahí te la abren siendo ahí, turista. Ahí te la abren, solo lo único que te van a pedir nada más es tu pasaporte. Y si sí, tienes que pagar un seguro, verdad? Pero que no es mm. mucho. Es un seguro que puedes coger el de menos precio, que son como 10 o 12 euros ah, mensuales. Muy bien, muy bien. Y luego uno que es cada seis meses, si no me equivoco, que son de más o menos 40 euros por ahí. Pero yo creo que merece la pena. Buena información, sí, merece la pena. Así que bueno, iliana muy buena información. Pues ya lo a lines podéis abriros una cuenta bancaria siendo turista así es así es alguna otra pregunta sí dice bueno aquí nos dice Robinson Castillo dice hola me interesa trabajar en el campo cerca de Madrid si se puede me pueden ayudar él es de Colombia pero aquí en Madrid es que muy cerquita de Madrid no hay mucho campo no no, hay, de, mucho campo que no hay mucho Tendría campo no hay mucho campo Robinson a lo mejor a otra provincia para, sí. para intentar pero eso sí, eso sí hay trabajo campo Robinson sí, hay. hay mucho trabajo en el campo en España, pero en Madrid, en la capital, no, porque esto es ciudad y alrededor, pues, hay urbanizaciones, Exacto, verdad. Es así. Pero vamos, te vas a Valencia, Andalucía, Galicia, y ahí hay mucho trabajo. Que hay. Sí, ¿vale? sí. Y, y la distancia son a lo mejor lo máximo 500 kilómetros. No es, no es mucho no la es verdad, mucho. pero en tren es más fácil sí. y más rápido. Eh, Ah, mira, buen buen consejo también. Claro. Pues Robinson, ya lo sabes, Madrid capital no hay mucho trabajo en el campo porque aquí no hay agricultura, pero a los pero a los 300 kilómetros 500 sí. Así es. ¿Vale? Nos dice aquí por ejemplo el tema del de permiso, háblales del tema del permiso de trabajo, ah, vale. cómo conseguirlo, sí, sí. eso les interesa mucho a los claro, mire. Tu experiencia eh, real, claro, que tú Mi, mi experiencia Luis fue que eh, en cuanto yo vine, yo vine un día domingo, el día lunes antes el proceso era por teléfono pero ahora ha cambiado porque hay muchas ah, lo podías pedir por teléfono antes incluso? lo podías pedir pero se saturaban las líneas porque había ah. mucha afluencia de ese tiempo que fue hace casi como un año y medio que yo vine eh, ya había afluencia ahora es muchísimo más entonces las líneas se saturaban, y era bien difícil poder eh, eh, enlazar llamadas sabes entonces eh, cuando yo vine vía teléfono la cita ahora ya no ahora tiene que ser más de tal forma que tu lugar presencialmente tu primera cita el día martes y a partir de ahí ya vienes al sexo, que lo primero que te van a otorgar va a ser eh, un permiso de residencia que dura más o menos seis meses luego de los seis meses vuelves a ir a una cita siempre siempre tienes que estar pendiente de tu cita de estar haciendo tus citas lo más pronto posible para que no te, no te coma el tiempo vale porque aquí es todo a través de cita previa eh, luego eh, pues ya te dan después de los seis meses más o menos seis ocho meses eh el de ya trabajo tu, tu de trabajo ya en ya? seis meses vamos lo que habéis visto en los vídeos de venezuela que yo no lo sabía Exacto. que con la tarjeta roja los seis meses ya pueden trabajar legalmente pues gracias a iliana me he enterado mm -hmm. que también Sirve para otros países. Claro que sí, yo la tengo ahora mismo. Me la dieron Ella la abril, tiene. Me la dieron. Vale, año, Entonces, claro. muy importante lo que os ha dicho: solo llegar, o lo que os decían en el vídeo anterior, que os decía que solo llegar, pedir la cita. Exactamente. Porque sí. el plazo empieza a contar desde que pedís la cita. No sí. dejen que pase el tiempo. Vamos, lo, lo tiempo. Es más, si vienen el lunes en la mañana, pues, o sea, pues ese el mismo está. día pueden presentarse. No hay ningún y problema. ya desde ese momento a los seis meses, ya en la segunda tarjeta roja, ya podéis trabajar legalmente en España. vale es así, Muy buena sí, información, Eliana. De nada mira nos está preguntando ahora Anexi jiménez en directo dice hola buenas tardes aquí en nuestra linda colombia es la una pm Ah, vale. dice quisiera saber si con visa de turista puedo homologar con visa, con de, visa de, turista, de turista pues Homologar debe de ser algún título no algún sí, como lo claro, que estás haciendo tú con, pero, con lo tuyo bueno yo pues creería creería que sí yo, se creo puede. Que sí, ahora también. bien pero trabajar tener... pero homologar Claro, ¿sí? pero si de turista cuánto tiempo te vas a estar acá porque si lo mínimo que tienes que esperar para que te homologuen un título vamos a poner el de bachillerato que es el que se demora menos son seis meses entonces cuánto tiempo tienes eh, claro, pensado, estar aquí, acá como turista a mí se me ocurriría no sé si valdría ya lo ratificaremos que bueno lo viene, lo quiero homologar, le lo echa los papeles, a lo mejor se puede volver y en otro viaje ya lo Exacto, recogerlo. eso podría ser a lo es mejor. lo que se me ocurre. Sí. Pero yo creo sí. que lo puede homologar perfectamente, sí, ¿verdad? No, yo no eso, el o sea, tipo, aquí todo lo, no. donde te ponen trabas es para el tema de trabajar. Exacto. Pero para homologar el título mientras pagues las tasas, como nos ha dicho ya al principio del vídeo, el que no lo haya visto, lo has dicho hasta los precios y todo. ¿verdad? Claro, son 48 y fracción eh, del de bachiller y ciento, casi 180 euros el del título universitario. Tú lo sabes porque lo estás homologando. Estoy homologando ahora mismo claro. claro pues yo creo que sí ¿eh? yo hombre, yo es que estudié de derecho aunque me faltaron dos asignaturas porque ya me metí en Prisline y toda mi vida en PrISLine, <risa> no es verdad ¿eh? ya, pero eso está me muy quedaron bien, dos otros. asignaturas y lo digo aquí en público que lo sepáis pero que algo de derecho sí yo creo que por lógica ah, bueno sí que lo podéis homologar en claro. los estudios yo creo que sí yo creo que no habría ningún problema porque es que no te piden que tengas ningún documento claro. como el, en, en mi caso no. que ya tengo el permiso de trabajo no me lo piden sabes Claro. Es que es el estudio. Lo, podrías hacer. La, lo bueno es lo que tú has dicho. Que a lo mejor es estar el tiempo suficiente para que eso. Pero a lo mejor puede salir claro. y entrar. Lo ha dejado echado. Bueno. Claro. Sí. Voy a ver si hay alguna pregunta más así. Iliana Bueno. Mmm, okay. Dice. Mira. Nos dice aquí William Castro. William. Dice hola Prisline. Saludos desde Colombia también. Soy fanático de tu canal ya que vengo madrugando madurando la idea de ir a España y probar suerte laboralmente pero con algún tipo de permiso para recibir o laboral o laboral nos dice dice tengo familiares tío o tía colombiana casados con españoles hace muchos años tendría alguna posibilidad por parte de ellos gracias por su consejo saludos William Castro bendiciones vale. saludos a ti William ¿Qué eh, dijo que, que hora Bien. era ahí la una de la mañana una PM una ah, PM buenas tardes William pero, gracias por eh, tu sintonía y gracias por estar siempre pendiente vale que mira la forma en la que te podrían ayudar tus familiares es que pues te consigan un contrato de trabajo para que tú te puedas venir porque cuando tú tienes un contrato de trabajo perfectamente no te ponen ninguna pega ningún problema ningún obstáculo para venirte así que si ellos te pudiesen conseguir un, un contrato de trabajo Enhorabuena. Claro. y otra forma como también te pueden ayudar william es con la carta de invitación eso también que claro. eso te sirve porque cuando tú ya a aquí a la, a la frontera uh -huh. te piden bueno, pues voy a estar un mes. Exacto. Vale, pues ¿con qué te vas a mantener ese mes? Un poco el dinero o que lo puedes pagar. Claro. Y luego te piden el hotel donde te vas a alojar. Pero si tienes unos familiares que te han mandado la carta de invitación, esa, no necesita... claro, no necesitas reserva de hotel Exacto. ni hotel. Es también Exacto. que por ahí también. Sí, te puedes ahorrar esa plata. La te verdad. ahorras la, lo de la reserva del hotel y, por supuesto, lo que dice iliana que si encima ya te han gestionado para un posible trabajo, es pues ya es con todos los con todas las bendiciones, pues todas las bendiciones vamos, ya puedes claro. venir para pedir residir y trabajar es pero correcto. y si no por lo menos para el alojamiento te vienen genial porque ya no tienes que demostrar en frontera oye que yo me voy a alojar en el hotel hotel tal o en la pensión cual Así no, es, no. Claro. yo me voy a alojar con mis familiares mire la carta de invitación exacto y lo ideal sería que se lo haga la, bueno que la sí, carta de invitación en el español lo sé yo la carta de invitación la tienes que la tienen que pedir tus familiares en la comisaría aquí en España más cercana que tienen modelos mm entonces le dices a tu familiar que se vaya a la comisaría de policía aquí en españa más cercana al domicilio que tengan y allí tienen unos impresos que ya está rellenarlo y ya es eso fácil. es lo que te mandan es fácil y lo claro. hacen así para que valga luego claro. no bueno, o sea porque antiguamente era una carta y a lo mejor le faltaban datos exacto necesidad por el modelo sí claro tiene todo lo que tiene que contener y ya todo está lo que tiene que contener mm. qué cuando hablamos de papeles nos preguntan aquí kenia los ¿no? papeles queremos decir trabajar legalmente y residir legalmente en españa Exacto. eso es lo que decimos trabajar con papeles papel, o sin yeah. papeles es cuando no tienen el permiso de residencia o de trabajo hay mucha gente por aquí que está que ha entrado como turista y entonces legalmente no pueden trabajar claro. pero claro tienen que sobrevivir porque les hacen a lo mejor estas seis meses que no pueden trabajar legalmente Exacto. entonces buscan trabajos que no te piden papeles claro. eso es lo que queremos mm -hmm. decir Dice también Kenia me gustan y han ayudado tus consejos. Dime cuál es la mejor época. Esta, esta lo que creo que la resuelves tú bien. en sí, sí. la mejor época, época para viajar. Y dónde son los lugares más fáciles de poder encontrar piso o en qué zona. Pero la mejor, vale. ¿Quién es? Eh, ¿no? Se llama Kenia. Kenia, mucho gusto. Kenia, también de Colombia. Ah, vale. Bueno, Kenia. me parece que está en Colombia, Kenia. Y si no, si me he equivocado. Pues bueno, no, no, corrige luego. Vale vale Kenia dependiendo para qué sea tu viaje si es por motivo de mm, turismo o, o generalmente suele ser para trabajar ajá o para trabajo la mejor época pues tiene que ser en temporada baja para que no gastes tanto en el boleto aéreo porque es que cuando yo me vine era temporada baja y el y a veces encuentras eh, ofertas en en claro, claro. línea para, para viajar sabes a veces hasta mitad de precio lo que te puede costar mil euros te puede costar 500 600 o dólares mucha diferencia hay mucha diferencia entonces lo que tienes que ver primero es una temporada baja para viajar y gastar menos yo creo que todos estamos queriendo gastar lo menos posible claro claro muy buen muy buen consejo muy es, buen tip ese por ese lado y si es para trabajar en verano encuentras mucho trabajo hay verdad. mucho trabajo hay aquí, mucho ¿verdad? trabajo la verdad es que sí eh, por eso sí que no me puedo encontrar porque si sí encuentras trabajo lo que pasa que en verano yo creo que es la peor época a nivel del billete de avión verdad el billete de avión porque es, aquí más es temporada caro. alta ¿sabes? es temporada alta, alta yo pero... por eso el año pasado no me vine agosto porque en junio agosto son claro son temporada alta diciembre también de cara al trabajo es cuando más trabajo hay en exacto, verano pero, pero es de cara a billetes cuando es más caro exacto pero muy buen consejo porque sí. así ya ellos los PRIXLINERS pueden pensar así es que valorar iliana que claro que valoran más o que menos claro pues gracias Kenia por tu pregunta <ríe> Muchas gracias a todos Prilines, que escucha. quieres algún consejo más que se nos olvide que tú concepto? creas que puede ser importante desde tu experiencia vale eh, yo he estado escuchando algunos algunos vídeos por ahí y, y me resulta muy interesante porque es que a mí al principio no me fue tan grato el hecho de haberme venido sin que mi hermana por ejemplo o la persona que me recibía porque puede ser alguna amistad eh, pues tuviera ya el camino abierto acá porque si no se te hace un poquito más difícil eh, cuando yo vine como no tenía un piso donde veni venir porque ya estaba saturado donde estaba mi hermana pues a mí me tocó correr sabes y a veces coges o tomas el, el primero que el primero que encuentras por la necesidad claro. que ya que, que está sí, claro. la premura del tiempo sabes claro. entonces a veces no son las mejores opciones y luego hay mucha gente frustrada por esa situación yo tuve suerte pero hay muchos que han tenido mala suerte entonces, eh, se frustran porque están en lugares que a lo mejor no, no les gustan tanto o no sé. Hay factores que de repente las personas pues se pueden venir abajo por eso. Entonces, mi consejo es que si tienen una persona que les espera acá, eh, que esperen que esa persona esté establecida para que estas personas también les puedan ayudar y no solamente a veces con alojamiento, sino que también que les puedan dar una dirección a dónde acudir, a qué instancias eh, eh, presentarse cuando uno necesite ayuda y pues en ese afán pues se va a hacer más fácil la vida acá. Vamos, que recomiendas? Totalmente tener a alguien previo aquí, ¿verdad? Previo acá, sí, que tenga ya un cierto conocimiento para que para que les ayude. Vale, eso es importante. Eso es muy importante. Mira, nos pregunta Jercam, dice. Priscian, una pregunta dice eh, madre la que trabaja con la parte política nosotros los hijos podemos optar por el asilo muy buena es pregunta que, pero buena, tú la entiendes es que mira es esta pregunta madre la que trabaja con la parte política nosotros los hijos podemos optar por el asilo hombre yo creo de dónde es, es no lo pone no es que depende, de es que, vamos a ver, es que no pones ahí eh, y el nombre, sí, verdad? Sí, Jercam, Jercam, Jercam, Jercam, Jercam, Bueno, Jercam. Lo que pasa es que no, si nos puedes poner ahí de qué nacionalidad eres, porque yo tengo entendido que lo, los convenios eh, entre países eh, son diferentes, ¿sabes? Entonces no es el mismo el convenio que tiene, por ejemplo, tal vez Colombia con Venezuela acá en España. Entonces nos gustaría saber de dónde nos escribes para poder quedar eh, un consejo seguramente es de algún país de Latinoamérica ya, pero, pero a grosso modo te puedo decir de que puedes optar por el asilo hasta donde yo sé no hay ninguna ningún el, país te, claro, que deje el fuera, tema del ¿sabes? asilo exacto no hay ningún país fuera es que tú estés amenazado bien de vida vale cosas así claro. y da lo mismo generalmente el país yo creo que verdad sí. lo importante es que tu situación personal Peligro, por corra tanto. peligro corra peligro tu vida corra peligro Exacto. claro él yo creo que en la pregunta lo que quiere decir que si su madre está amenazada eso que dice que sí, si sí. los pues yo creo que sí porque si los hijos dependéis de la madre pues entráis en el, en el en si la madre se tiene que venir porque está amenazada o corre peligro su vida como le pasaba a, a Iliana claro. no a ti te amenazaron sí, sí. y te robaban por las calles claro. con cuchillo con pistola Sí. Pues oye, si hubieras tenido hijos también se habrían podido venir. Se habrían podido. Y venir, le habrían dado el asilo. Serías, pero sería eh, no algo automático. El proceso siempre lo tienes que el hacer. El proceso es siempre. lo que lo que ella os ha dicho. El proceso solo llegar, va a ser individual, no va a ser de que a toda la familia, ¿vale? Sino que va a ser de forma individual. Claro, pero si por ejemplo se viene su madre uh -huh. y sus y los hijos, uh -huh. bueno, pues solo llegar, pedís la cita, pero la pedís para la madre y los hijos. Exacto solo o sea, llega a pedir la cita ya desde ahí empieza a contar el tiempo para la tarjeta roja y a los seis meses pues ya les dan la de residencia y trabajo así que, si los hijos a lo mejor no pueden trabajar porque son menores bueno pues a ellos no trabajan pero claro. yo creo que yo lo digo por lógica ¿eh? pero si es, ya lo iremos consultando pero pero por lógica claro que nada, yo creo que ya está bien, ¿no? Sí, que, sí, sí o sea, bien, digo, pero nos pueden hacer todas las preguntas sí, y luego nosotros en algún momento pues las contestamos. Claro, en no los comentarios luego dejar las preguntas que se os vaya ocurriendo cuando veáis el vídeo, que os las vamos respondiendo. Así es. Iliana y, es. y es yo os las vamos a ir respondiendo. Vale. Que muchas gracias, eh, no sé a quién primero, si a Iliana, que es nuestra invitada de hoy, o a los Prilines, que nos están siguiendo. A los Prilines, a los prilines primero. <risa> por favor. Por. Sí. Muchas gracias, prilines. Gracias. Y muchas gracias, Iliana. Gracias a ti por, por la invitación y encantada de ayudaros siempre. Vale. Vale, pues hasta la próxima misión en directo. Chicos, chau chao, chao. Chao, chao. Chao.